Bienvenidos amigos nicotecnianos. Bien, esta es la continuación de la clase anterior. Sería la clase 3, si no digo mal. Y en esta clase vamos a ver herramientas nuevas que van a poder empezar a mezclar. Y eso va a estar bueno porque van a poder ya crear cosas bastante más eh, complejas, ¿sí? más, más creativas. ¿sí? Vamos a ir sumando herramientas a su caja de herramientas. Acá yo abrí un documento nuevo. Como ven acá, eh, usamos anteriormente las herramientas de, de cuadrado, de círculo... Fuimos creando unos noditos más para hacer el, el autito y otras cosas. Y ahora vamos a usar estas que están acá abajo, que son las herramientas de pluma. Que estas son las más poderosas, las herramientas más poderosas que tiene este programa. Así que estén atentos que esto va a ser súper, súper bueno. Muy bien, vamos entonces a comenzar. miren tenemos tres herramientas que son como si fueran plumas. En las cuales vamos a poder crear nuestras propias formas. Y eso está bueno porque ya vamos a poder empezar a repintar o a redibujar nuestros propios dibujos. Vamos a entender cómo funcionan estas herramientas. Por ejemplo, esta que está acá arriba es mi preferida. Se llama dibujar curvas bezier y líneas rectas. Como ves ahí, cuando seleccionas esta herramienta, fíjate que acá arriba ya empieza a modificarse tu panel de herramientas sí. por defecto tenés eh, seleccionada esta que está acá arriba mira voy a hacer un zoom acá viene apretada esta que está acá y hay otras que vamos a ir viendo sí. vamos a salir, ahí está y ahora eh, te recuerdo que posiblemente yo voy a ir trazando el dibujo y puede que en tu caso te salga con un color o no pero eso lo podemos modificar, vamos a, vamos a verlo si yo hago clic acá aparece un punto rojo y una línea esta línea me está diciendo, bueno, este punto, ¿hacia dónde lo querés conectar? Esto, chicos, es algo que se ve muchas veces en la escuela en matemática. Y se llama... Eh, vector. Exactamente. O sea, ilustración vectorial, porque se basa en vectores. Los vectores son líneas. Y el vector es porque se une de... O sea, hay un punto, la línea, y el punto. Como hago clic ahí, hice otro clic. Y fíjate, se, se generó una línea. Ese es un vector. Y ahora trazo otra línea y trazo otra línea, cada vez que hago clic se va trazando un vector o una línea nueva, y esto me permite cuando cierro, es decir, cuando voy al punto de donde inicié fíjate que se pone como rojito, le voy a hacer un zoom, ahí está se pone como rojito, esto quiere decir de que estoy cerrando la forma el trazado, y es importante que lo cierres porque esto te va a permitir después rellenarlo y pintarlo con buen color, ¿sí? ahí hago clic y se terminó de cerrar el trazado. Y fíjate que quedó esa forma bastante horrible. O no, depende lo que quieras dibujar. bien Y a partir de acá, fíjate. Es más, fíjate. Puedo agarrar mi herramienta de mover. Esto lo puedo reposicionar. Pero acordate de esto. Acordate que como esto no tiene un color de relleno. No lo puedo agarrar desde adentro. Tengo que agarrarlo desde el borde. Ahí sí lo puedo mover. bien Entonces ahora sí, yo puedo agarrar esta herramienta. Que es la de los noditos. ¿Te acordás que agregabas esos puntitos y puedo acá mismo agregarle los puntos, los nodos. Y acá podría ya redibujar o empezar a crear cosas bastante interesantes. Bien, entonces fíjate cómo empezamos a combinar todas las herramientas. Ya todo empieza a tener sentido, ¿no? Muy bien, y entonces en el caso de que digamos que empezaste a trazar, como estoy trazando yo, estás trazando y por algo te pasó de que no no cerraste acá o no querés cerrar si ¿sí? no querés cerrar crees que la forma sea abierta por alguna razón podés tocar la tecla enter y fíjate que la forma terminó de trazarse voy a acercarlo un poquito para que se vea mejor fíjate que la forma no está cerrada acá está el punto de inicio acá está el punto de final y esto no está cerrado si yo elijo un color cualquier color el rojo fíjate que parece que la forma está completa pero en realidad está abierta y esto puede ser un problema a futuro no te recomiendo trabajar así siempre que uses una forma hace que los trazos o que la forma esté cerrada es decir que toda la forma esté completa si ¿Sí? acá está abierta no está bien ahí le saco el relleno para que se pueda ver entonces cómo haces para volver a completar esto simplemente con la misma herramienta esta de las de, la, de los vectores de las curvas haces clic en el punto que, que, que estabas eh, último, vas hasta el clic del inicio y se suma la, la, la unión, ¿sí? O al revés, mira, me tomó el, el clic de acá, el punto de acá y lo sumo con este. Es exactamente lo mismo, en el final, del final al principio o del principio al final. Y ahí sí pude terminar de hacer la forma eh, y queda completa, ¿sí? O sea, esto es lo ideal, esto es lo ideal, así que te recomiendo que hagas esto, ¿Bien? Ahora esto lo voy a borrar con la tecla de suprimir del teclado. Ahí está. Borrar. Y fíjate lo que voy a hacer. Elijo de vuelta la herramienta de eh, dibujar curvas BCR. Se llama. Si ¿sí? yo le digo pluma. Me resulta más fácil decirlo así. Y acá arriba, como te decía, tenemos como otras herramientas eh, similares. En realidad lo que hacen estas herramientas no es nada del otro mundo. Fíjate. Si yo hago clic muevo y hago un clic, me hace líneas rectas. ¿sí? Pero si yo hago, en vez de hacer solamente clic, hago clic y muevo el mouse, es decir, arrastro, me genera una curva. ¿Te acuerdas de las curvas que vimos la clase pasada? Bueno, esta curva me la genera ahora en este momento, con esos niveladores o manejadores que le da la intensidad de la curva, es decir, la forma de la curva, cuán curvoso o no curvoso es. ¿sí? Entonces yo puedo ya acá empezar a trazar formas bastante interesantes, ahí le di la, la formación de esa curva y la, la siguiente línea sigue manteniendo le, el estilo de curva, ¿sí? yo podría hacer un solo clic y ahora vuelve a ser recto fíjate, porque claro, o sea la intensidad de la curva se terminó de cerrar acá y ya no tiene fuerza la curva, entonces vuelve a hacer como una especie de recta es un poco rebuscado esto que te digo, pero mira lo que voy a hacer el punto final lo conecto con el punto de inicio ahí está y fíjate que acá quedó la curva trazada ¿Qué puedo hacer a partir de acá simplemente vos fíjate agarro nuestra amiga herramienta eh, manejador de punto de ancla y ahora estos noditos los puedo manejar y fíjate que los puedo convertir en curvas o en rectas fíjate este puntito lo quiero convertir en curva así que toco acá y fíjate que me lo convirtió en curva Y acá lo puedo trazar. Y si no, toco acá el nodito de vuelta. Y le digo, no, en recta. Ahí está. Toqué dos veces clic. Y fíjate que me lo convirtió en recta. Lo mismo acá. Hago clic acá. Toco acá dos veces. Me lo convirtió en recta. ¿Sí? Y lo mismo. Toco este de acá. Digamos que quiero que sea una curva. Elijo algunos de estos. Esta de acá. Y fíjate que me lo convierte en curva. Acordate que esta, esta herramienta justo que le di ahí. Es una curva que es... Eh, es igual, o sea, es igual, ¿no? Es, no es la forma, quiero usar palabras más bien simples, es como en, en paralelo, o sea, fíjate que si yo est extiendo este punto, del otro lado se extiende igual, ¿sí? es, como, eh, es como si fuera una un manejador gemelo. ¿sí? Se repite igual del otro lado. Toco acá, lo hago recto, dos veces ahí, clic, y fíjate que si yo toco este que está acá, por ejemplo, ya. Eh, ya va cambiando, fíjate que ya no es gemelo, este lo puedo estirar y el otro no se estira, ¿sí? entonces eso va a depender de lo que quieras hacer, en este caso como es un simple, un simple ejemplo, solamente va a quedar ahí, listo, perfecto, elijo esta herramienta de selección y ahora suprimo y borro el elemento, vuelvo otra vez a, a elegir la herramienta esta que está acá, de dibujo de pluma, y ahora... Eh, esta otra herramienta, fíjate lo que me va a permitir hacer es directamente ya está trazando curvas, fíjate, yo hago clic y busco otro trazado y ya me está generando la curva automáticamente fíjate que no hace falta que arrastre con clic y el mouse sino que directamente con un clic ya está buscando la próxima curva está bueno, es interesante nos puede ayudar, depende del tipo de dibujo que queramos hacer qué sé yo, puede resultar sí. ahí la conecto con el punto de inicio y ahí tenemos esa forma, eso lo hicimos entonces con, acá está, esta herramienta que es una especie de eh, vector curvo, ¿sí? podríamos decirle, voy a salir, la siguiente herramienta entonces es algo bastante similar, fíjate, es como que me está, eh, estoy trazando como estas rectas pero me está generando como una curva, una cosa media extraña, sí, ahí terminé de trazar y bueno termina trazándose esa cosa media extraña pero para que vuelva ahí trazo, ahí está vuelvo, fíjate que es como que es una especie de guía, ¿sí? yo tengo esa, esa forma roja que me está diciendo por dónde, por dónde va el trazado pero lo que se está trazando en realidad es ese color azul es una especie de guía ¿sí? le voy a dar enter para terminar de hacer la forma que en realidad quedó abierta y suprimir para borrarla bien después tenemos otras alternativas que están buenas la verdad que ya resultan interesantes esta que está acá fíjate si yo dejo apoyado el mouse un segundo me dice que lo que hace crear una sucesión de segmentos rectos esto está bueno si quisieras hacer algo eh, como como si fuese con reglas fíjate hago clic y digamos que quiero que tenga esta forma para acá clic acá fíjate que si yo hago clic en, eh, hago clic y, y, y muevo el mouse o sea, intento generar una curva no puedo, es directamente eh, recto todo el tiempo entonces me, me bloquea la posibilidad de, de que se genere esa curva ¿Sí? entonces bueno directamente ahí tenemos eh, esa posibilidad distinto con la primera herramienta del principio que si yo voy haciendo clic me va generando las líneas pero si hago clic y arrastro también me genera la curva ¿Sí? Entonces esta de acá que veíamos recién Por más que yo haga clic y arrastre no me deja hacer la curva Directamente es recta Entonces te aseguras de que tu dibujo va a ser todo recto Es útil y está bueno Voy a borrar estos elementos, los selecciono desde el borde Porque como no tiene relleno Necesito agarrarlo del borde Y esta que está acá, esta me gusta porque Fíjate que yo hago clic, hago esta recta, ¿sí? Entonces, el programa lo que dice es, bueno, si esta es tu línea, te voy a hacer todos ángulos de 90 grados. Y ahí hice otro, otro clic más. Fíjate, no me deja trazar en diagonal, no me deja trazar en curva, solamente en ángulos rectos de 90 grados. O sea, tenemos una línea acá, otra acá, y el próximo que me va a dejar es hacia acá, digamos. Y si intento hacerlo por acá, ¿sí? me va dejando, me va dejando, pero siempre ahí intento cerrarlo, siempre 90 grados, quedó medio torcido, no me gustó mucho, pero, pero fíjate, si esto lo comienzo en diagonal, ya este es el punto de partida para poder empezar a trazar los, las líneas, fíjate, esta es como la, la regla que está usando, ¿sí? si yo intento trazar acá, fíjate, yo digo, bueno, lo hago por acá, pero cuando intento conectar el al punto de inicio me generó esta forma porque no se puede ir intenta respetar lo más posible esta forma eh, rectangular ¿sí? entonces es una buena herramienta si necesitas hacer eh, dibujos eh, con estos ángulos rectos ¿sí? sería como bastante útil lo voy a borrar cuál es la que yo prefiero usar y yo te recomiendo usar o que te pongas Bastante canchero con la primera opción. Porque la primera opción puedes hacer las líneas y también, clic y estirando el mouse, las curvas. Entonces ya directamente de un solo trazado tenés todo. Está bueno eso. Así que, listo. Voy a borrar. Esta, muchachos, muchachas, amigos, amigas, todo el mundo, para mí es la herramienta más útil. Después tenemos estas otras dos que son como similares o complementarias y funcionan bastante parecidos. Por ejemplo esta. Dibujar líneas a mano alzada es como si estuvieras dibujando eh, con un lápiz, ¿sí? fíjate que acá arriba las herramientas son similares, si yo hago clic y muevo solamente me deja pintar de a líneas sí, de una línea por vez, no me gusta tanto es <ríe> la verdad por eso yo prefiero siempre la primera y la de acá al lado es lo mismo pero hago clic arrastro muevo y me hace como dibujos eh, en curvas y lo que intenta hacer es tratar de generar una silueta si sí, a ver para qué voy a seleccionar todo y borrar le muestro cómo hago porque estoy rayando toda la hoja y les repito de paso por favor vayan poniendo pausa en el vídeo así pueden ir probando las herramientas mira yo acá tengo todo un enchastre total encima de la hoja y si quiero elegir una por una y borrar tal vez me lleve un poco de tiempo entonces una opción alternativa a borrar todo lo que está acá adentro sería, fíjate ir a la opción de edición para que haga un zoom edición acá arriba vengo por acá abajo acá dice, mira, seleccionar todo o el atajo es control A en el teclado toco acá y fíjate que automáticamente se selecciona todo lo que existe y ahora con suprimir el teclado borré todo esa es como una forma rápida de borrar las cosas. Vuelvo y agarro esta del lápiz. Y fíjate que yo podría... Con la primera opción... ¿sí? Voy pintando. También me genera este, este estilo de, de curva. Esta otra es parecida también. ¿sí? Son bastante parecidas. Lo único es que tienen algunas herramientas por acá. Como, por ejemplo, intentan simular una especie de trazado. ves Fíjate. Voy a volver a elegir todo y borrar. Fíjate. Acá agarrar la herramienta. Este... Esta herramienta que toco acá, convierte la herramienta lápiz en como si fuera una especie de, de pincel o crayón, fíjate. mira, yo voy generando el trazado, suelto, y ahí me hizo todo eh, el trazado este, ¿sí? Yo podría, eh, con estos, estas opciones mínimo y máximo, tratar de ir eh, editando o configurando este tipo de trazado, o esta opción del suavizado... Esto es lo que te permite... mira, lo voy a poner, por ejemplo, en 70. Y Enter. Si yo hago esta forma, fíjate que es mamarracho, y suelto, lo que hace esta herramienta del suavizado trata de hacerlo como lo más eh, curvoso posible. ¿sí? Fíjate yo, ahí hago una cosa media extraña. Esta herramienta intenta suavizarlo, justamente lo que dice ahí, suavizar. ¿sí? Entonces te ayuda, si estás dibujando con el mouse, a tratar de que sea lo más... Eh, como, como un trazo ¿sí? ahí toco control A y, y borro, o mejor te muestro el atajo desde acá de vuelta, edición seleccionar todo y suprimo, borro, fíjate voy de vuelta con la herramienta el suavizado, ahora lo subo a 80, enter ponele que intento hacer una cosa media así, fíjate que mi trazado no es tan bueno y eh, lo que hace esta herramienta, de vuelta, intenta llevarlo lo más curvoso posible fíjate ahí, me lo termino de curvear y si lo llevas al 100% o 90%, fíjate que ahí lo volvió a corregir. Mira, ahí hago cualquier cosa y trata de hacerle como un trazado más curvoso. Está bueno como para, por ejemplo, si querés pintar, no sé, digamos algo medio rápido. Vamos, para, para que voy a de vuelta, sele, edición, seleccionar todo y borro. Digamos que digo, quiero hacer un mini dibujo rápido, ¿sí? así, así. Ahí. Cualquier cosa, digamos que... Una carita así. ¿Por qué no? <ríe> no está mal. Ojo, tened en cuenta esto. Esto que es rayano, eh, relleno o trazado. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Acá abajo a la izquierda te dice la información. Mira, me voy a acercar. Fíjate. Dice relleno. Y acá abajo eh, trazo. Relleno negro, trazo ninguno. Perfecto, excelente. Muy bien. Eh, bien, seguimos con esto entonces para que voy a eliminar esto ahí, selecciono todo y borro, perfecto seguimos con esta herramienta mira digamos que querés dibujar algo eh, con, con este pincel bueno, podés acá cambiar el tamaño fíjate, 30 es ese tamaño y si yo lo modifico digamos que 10 fíjate que ahora cambia el tamaño y así hasta uno ¿sí? entonces puedes ir variando el tamaño por defecto está esto está en 30 y el suavizado también más o menos está en 30 esto el suavizado siempre te ayuda a, al trazado bien acá destildo la opción y vuelvo a tener lo que sería como el lápiz normal así como como finito ¿sí? entonces es una herramienta alternativa para dibujar si te gusta o querés probar dibujar con esto como hice recién dale adelante sos totalmente libre elijo todo y borro vuelvo a tener la hoja en blanco y por último tenemos esta otra que es dibujar trazados caligráficos o pinceladas es como algo más artístico sí una vez que la elegís fíjate tenés acá arriba las configuraciones que son un poco extrañas la verdad que sí pero cuando vas pintando fíjate primero sale como que no sale no no, no estás ah porque mira no tengo relleno dice acá relleno ninguno bueno para elegir el relleno hay dos formas número uno vamos acá abajo a nuestra flechita de herramientas acá abrimos acá y le decimos relleno y borde que nos active nuestra, nuestro panel amigo y acá está acá tenemos el panel amigo que yo te lo había mostrado la clase anterior que fíjate Podemos activar el relleno, o sea el color de la forma de adentro, o trabajar con el trazado. ¿sí? En este caso vamos a probar, vamos a probar trabajar con relleno. Le digo que quiero que tenga un color de relleno. ¿Qué color? Que sé yo, no sé, rojo. Ahí está. Y ahora voy a trazar. Fíjate, ahora sí me lo muestra, porque me faltaba elegir un color. Mucho cuidado que te pase eso. Si ves que una herramienta no te está funcionando, puede ser porque esté en transparente, o que no tenga no exista color de relleno o de trazo ojo con eso lo, lo, te aseguras de eso mirando este panel o acá abajo a la izquierda que dice relleno y trazado bien? excelente bueno ahora vamos de vuelta edición, seleccionar todo, borro mirá cuántas cosas, para, quiero mostrarte fíjate, mirá lo que pasó edición, seleccionar todo está buenísimo esto, me está seleccionando cosas que yo no veo ¿por qué? porque son, eh, son objetos transparentes o sea, objetos sin información, ni de trazado ni de relleno. Esto es un gran problema porque, vos fijate, si yo sigo trabajando acá arriba, eso es información y cosas que pueden después molestar. Entonces, mucho cuidado. De repente eh, te puede pasar. Así que te repito, si estás usando o pintando o alguna cosa y, y, y no sale nada o no hay color, puede ser justamente porque falte información de relleno o de trazado. Ojo con eso. Así que ahora sí... Vamos a edición, seleccionar todo y borro. Chao. Ahora sí, vuelvo y agarro esta herramienta. Bien. Bueno, acá hay como varias cositas. Podemos ir eh, probando. Tenemos, fíjate, tenemos algunas eh, como herramientas predeterminados. Toco acá sin predeterminados y pruebo este pincel. Bueno, interesante. Plumilla. Interesante. Rotulador interesante, Fíjate que tienen nombres que son similares a lo que serían como los crayones o los, eh, las fibras o ese tipo de, de útiles que, que son marcadores. O bueno, este es el típico rotulador. Plumilla es un estilo de, de, de lápiz, ¿sí? Y, y son, eh, mira, fíjate, brocha, ¿sí? Son estilos de plumas. Fíjate que cómo va cambiando. Son, como dice ahí... Eh, Estilos, estilos, ¿sí? Nos, nos serviría, por ejemplo, para, para pintar, hacer rellenos, qué sé yo. Eh, pasto podría ser, ¿no? Tiempo pintamos pasto o un, un relleno de fondo. Puede ser útil, ¿por qué no? ¿Sí? Acá podemos configurar el ancho, bueno, el estrechar que dice acá. Esto te voy a dejar para que practiques y, y lo pruebes. Si yo no me quiero meter mucho con esto, voy a seleccionar todo y borrar y te digo por qué. Cada persona usa la herramienta, este programa, para algo diferente. Por ejemplo, puede hacer eh, logos, puede hacer marcas, puede hacer dibujos, puede hacer eh, imagen, lo, lo que quieras. Lo que quiera es posible. Entonces, no todas las herramientas te van a servir siempre, o no vayas a usar todas las herramientas siempre. En este caso, lo que yo te quiero mostrar es que estas tres herramientas son similares, pero tienen opciones distintas que son las que están acá arriba en mi caso que es la que quiero usar es esta porque esta es la más simple y es la más completa y como dicen por ahí muchas veces lo más simple es eh, lo más completo <risa> no pero lo más simple siempre es como lo mejor ese, ese es como un, un consejo genérico que podría darte también sí. la simpleza siempre eh, es muy poderosa, así que ojo con eso. Por eso esta herramienta para mí es la mejor y nos da muchas alternativas, ¿bien? Así que yo los animo, fíjense que con esto podemos trazar el tipo de elemento que queramos. Y es más, fíjate, ahí terminé de trazar mi supuesto objeto y tengo activo, fíjate acá, mi pestaña de relleno y borde, que si... De casualidad no la tenés o la cerraste como hago yo acá arriba La cerré, ouch, no la tengo No te preocupes, acá abajo con esta flechita Siempre la vas a encontrar Relleno y borde, ahí se activa Y acá está mi solapa Excelente, así que lo único que hago Es decirle, bueno, a ver, estoy en relleno Quiero que tenga color Color pleno Y mi trazado, no quiero que tenga trazado Lo elimino Relleno, sí, ¿cuál? Y por ahí, verde A ver, ahí verde y listo, y lo vas editando como vos quieras. Además, acordate, como te decía hace un ratito, con esta herramienta de nodos podés agregarle o modificar tu objeto. Porque hiciste una forma con tu pluma, pero ahora podés modificar estos noditos. Para que me voy a acercar un poquito ahí, podés modificar los nodos o podés doble clic, ¿te acordás? Agregarle más. O si no, de acá, menos, le quitas el nodo de recién. Los puntitos estos los convertís en rectas, Mira, ahí está, vuelve a la normalidad. Y si no, fíjate, la manito que, que me muestra ahí, estiro y me generó la curva. Así que ya con esto, yo diría que estás bastante preparado eh, para hacer tus dibujos. Bien, yo esto lo voy a borrar y ahora te muestro cómo voy a hacer un mini dibujo como para incentivarte a que hagas los tuyos. ¿Qué te recomiendo ahora? Bueno, ahora te recomiendo que empieces a mezclar las herramientas que vimos. ¿Cuáles vimos? Las de mover, las de agregar puntos y curvas, las formas tradicionales y las herramientas de pluma o dibujo. Mira lo que voy a hacer yo. Por ejemplo, digo... Bueno, a ver, me gustaría hacer un personaje. Así que voy a trazar un cuadrado. Fíjate, es un cuadrado verde. Fíjate que lo que me quedó configurado fue el último color que usé que es un color de relleno y no tengo un color de trazo o sea de borde porque es la última configuración que usé de color así que bueno tenerlo en cuenta listo perfecto ya tengo mi forma principal que va a ser el cuerpo del personaje ¿Qué debería hacer a esto bueno agarro mi herramienta de, edita, de editar nodos y la convierto acá arriba no sé si te acordas de esto espero que sí convierto el objeto que es un cuadrado lo convierto a forma editable sí, toco acá y se convierte en forma editable, es importante para que puedas ahora sí hacer las modificaciones que quieras, entonces digo bueno, este va a ser mi personaje voy a hacer cualquier personaje ¿eh? doble clic acá, voy a intentar hacerle la cabeza, ahí lo acomodo esto lo voy a convertir en curva ahí como paralela así, digamos que va a tener como esta forma así, doble clic acá para generar este puntito esto, esto va a ser como los pies posiblemente. Doble clic acá, lo acomodo. Ahora de acá estiro. Y fíjate que sale como una especie de globito. Va a ser la patita, ¿por qué no? Estiro, también otra patita. Y fíjate que ya va tomando forma esto. Doble clic acá. Y si muevo acá, ¿qué pasa? No me gusta. Esto lo dejo por acá abajo. Doble clic acá. Y acá sí, va a sacar como una manito. Ahí está. Esto lo acomodo por acá. Digamos que ahí, sí. No, no me estoy poniendo fino doble clic acá, doble clic acá a ver, este, este sí lo voy a tirar para acá, ahí va, ahí va queriendo mira, me va gustando, no sé vos qué decís y te digo, acá no estamos para criticar yo nunca voy a criticar tu dibujo, que te tranquilo quédense tranquilo chicos yo lo voy a alentar siempre, así que hay que practicar, con mucha práctica las cosas salen no sé si bien, pero cada vez mejor, ¿sí? listo, este punto que está acá yo quiero que tenga forma como redonda, así que listo, toco acá y queda como esa forma tipo redondita sí ahí me va me va gustando y este de acá lo mismo Toco acá ahí más o menos sí más o menos más o menos perfecto Esta es como mi forma principal por qué no ahí vamos a dejarlo ahí perfecto ahora qué pasó me quedó por fuera de la hoja no hay problema amigos como decía alfa si alguno se acuerda de alfa <risa> bueno elijo la herramienta de acá de mover de selección y fíjate que tengo los controladores para poder cambiar del tamaño. Así que si haces clic de acá y mueves lo achicas o lo agrandas. Pero cuidado con esto. Porque fíjate que lo estoy ensanchando mucho ahí. O como eh, afinando mucho. Entonces no está siendo proporcional. Proporcional significa que, significa que mantiene las medidas. Para que mantenga las medidas deberías eh, usar esta herramienta que estoy usando yo desde acá de la punta. Mira. La herramienta de mover, acuérdate. ¿eh? de Cualquiera de las puntas... Que, que, que vayas a transformar agarras de la punta y dejas apretada la tecla control de tu teclado, si haces eso el objeto se va a escalar o sea a transformar en un, en un tamaño eh, acorde, o sea no, no, no se hace ni más ancho ni más finito sino que mantiene la proporción así que lo voy a dejar como por ahí y ahora lo reacomodo en la hoja fíjate que ya vuelve a entrar, hago lo mismo clic acá, mantengo la tecla control de mi teclado, ahí está y ahí lo acomode, listo, ahí tengo mi objeto vengo acá a mi flechita y le digo quiero la herramienta zoom para acercarme, trazo un cuadrado del zoom, ahí me acerco y ya tengo el cuerpo de mi objeto cosas que puedo hacer, bueno ya trabajamos con una forma simple, qué voy a hacer y mi herramienta de dibujo excelente, ojo ojo, ojo, ojo con esto no tengo configurado ni relleno ni trazo así que si pinto no va a aparecer nada mucho cuidado con eso tengan por lo si pueden tengan activo siempre este panel de relleno y borde así por las dudas En mi caso me acabo de dar cuenta si no me hubiera pintado acá y no veía nada así que ojo con eso así que digamos que voy a pintar los ojos voy a ir a relleno le voy a voy a intentar poner un color no me deja bueno hasta que no pinte no me va a dejar espectacular, un amigo, no hay problema, fíjense, vamos a hacer clic acá, clic acá, clic y arrastro acá, intento hacer un ojo, y clic acá, ahí está, bueno mira, me dejó, me puso este, con color negro, buenísimo, porque si no lo iba a ver, y en relleno voy a activar relleno de color, y qué relleno de color, y vamos a ponerle blanco, arrastro, arrastro dentro de este lo que es el, el panel de colores, arrastro acá hasta el blanco, ¿sí? Acá está el blanco, hasta el negro, el color puro. Esto es lo que se llama, eh, sí, digámosle triángulo de color, ¿sí? Es como la información o el color funciona. El, el color funciona así, tenés la pureza del color, la oscuridad total de color o la luz total del color. Yo lo pongo acá en el color luz, blanco total. Listo, me encantó. Y el color del trazo, no quiero que tenga trazo así que le elimino ahí está el, el borde o oh, no tengo una idea mira vamos a dejarle un trazo pero vamos a ponerle un color verde ahí toqué la gama de verdes por acá mm, verde medio oscuro ahí por ahí digamos que ahí y en estilo de trazo que esto te lo mostré en el otro video vamos a cambiarle el grosor ¿sí? voy a empezar a aumentar hasta que yo diga basta eh, basta elijo todo y toco 3 así es un número redondo listo 3 fíjate que 3 eh, milímetros sería como 3 centímetros si no digo mal y tengo el color de trazado es este verde medio oscurito y el relleno es blanco perfecto si ¿Sí? acá abajo a la izquierda está bien la información si la querés ver bien excelente entonces ahora vengo acá y vuelvo a trazar como otro ojo supuestamente clic acá y perfecto fíjate agarro la herramienta de mover lo recoloco por acá. Y lo voy reposicionando. De esta forma voy colocando todos los elementos en mi personaje. Simplemente ahora entonces es otra vez volver a darle. Uy, ahí se me fue. Edición. Volver hacia atrás. Ahí está. Elijo el objeto que quiero trabajar. Que es el ojito este del lado izquierdo. Y otra vez vuelvo a trabajar con los elementos. El color de relleno. Elijo el blanco. Ahí está. Y el color de trazo voy a elegir un verde por ahora te lo voy a mostrar de esta forma más adelante te muestro otras herramientas para, para no estar haciendo esto todo el tiempo ¿sí? pero ahora vamos a hacerlo así un paso a paso bien, color del trazo más o menos por ahí ¿sí? vamos a estilo de trazo ahora y acá yo dije que le había puesto 3 así que elijo todo, tocó 3, tocó Enter y ahí se pone, excelente muy bien muy bien Perfecto, mira, ahí va tomando forma. Ahora voy a elegir de vuelta mi herramienta de, de pluma y le voy a hacer, ¿por qué no?, una boca. Clic acá, clic acá, clic acá, clic y arrastro acá y un clic acá para finalizar. Y fíjate que ya, ¿no? Es como que va, va, va tomando. A mí me gusta, ¿sí? Vengo acá a relleno, le digo que quiero que tenga un color de relleno. Fíjate que ahí se puso blanco, pero en color de trazo no quiero que tenga en este en la boca no quiero que tenga un borde ahí se ve un, un color negro me voy a acercar se ve un color negro no quiero así que lo elimino y listo si la forma de la boca no me gusta lo quiero trabajar acuérdense la herramienta esta me permite trabajar con estos puntitos puedo agregarle puedo sacarle puedo transformarlo ponerle fíjate ahí va ahí está Acá mi herramienta Zoom. Me alejo. Ahí está. Con la barra espaciadora me muevo por el, por el espacio de trabajo. Y listo. Puedo seguir trabajando y colocando y haciendo tu, tu primer personaje. ¿sí? Le voy a hacer unas zapatillitas ahí. Más o menos así. Clic y arrastro para hacer la curva. Clic. Clic. Clic y arrastro. Mira, Ahí. Y las zapatillas van a ser de color color de trazo no quiero color de trazo lo borro y relleno si quiero color qué color y color negro ahí está listo digamos que ahí va excelente recuerden siempre chicos guardar este archivo o sea nunca se olviden de guardar porque puede que se les corte la luz se les trabe el programa pueden pasar mil cosas entonces siempre eh, o a cada momento a cada rato que sea importante para ustedes van a archivo y guardan el proyecto sí la primera vez lo guardan con un nombre y después a cada rato van y tocan acá guardar van y tocan guardar sí y ahí van guardando el archivo excelente ya nuestro primer personaje va tomando forma a partir de qué recuerden un objeto como un círculo o un cuadrado que empezamos a trazar y a partir de uno de estos dos objetos cualquiera en mi caso yo creo que dice que fue a ah, un cuadrado dice yo sí pero a partir de uno de estos objetos eh, principales, acordate, lo transformamos acá en una forma y lo empezamos a editar. ¿Con qué? Con las herramientas que vimos. Fíjate, fíjate qué fácil. Y acá podría ser toda una escena, chicos. Podría ser, no sé, qué sé yo, pasto, nube, lo que quieran. Espectacular. ¿sí? Y le agregamos con eh, nuestra plumita. Y si se animan con estos otros de acá, también. No está mal. Y lo que no querés, como hice yo, lo elijo así, tuc y lo borro espectacular y guardalo. nunca te olvides de guardarlo si querés y te invito a enviarme lo que estás haciendo porque realmente está bueno que yo pueda ver tu avance eso me, me muestra que vas bien con las herramientas te invito a que me envíes si querés el archivo original de tu proyecto y si no me envías una copia en el formato que se llama png que es un formato de imagen simplemente vas a archivo exportar imagen png pedir ayuda a un grande con esto si no png, y acá te sale a la derecha te sale eh, las opciones de exportación, fíjate, acá abajo me apareció algo que dice exportar imagen acá arriba tengo el de relleno voy a bajar acá, bajo ¿sí? quiero mostrarte esto quiero mostrarte que acá se van poniendo como paneles solapitas o pestañitas con las herramientas nuevas o ventanas nuevas, cuando yo toque archivo, exportar imagen png, se me activa a La derecha, este cuadro de eh, opciones para exportar el PNG, es decir, guardar una imagen eh, para compartir. Y esta imagen la puedes compartir en Facebook, WhatsApp, como vos quieras, no hay problema. ¿Qué es lo que vas a compartir acá? Y te lo mostré esto en otro video. Acá puedes compartir la página entera, es decir, este recuadro blanco, todo lo que está acá adentro es lo que se va a guardar. El dibujo, es decir, donde haya un dibujo, eh, le, le, se va a guardar. Eh, una imagen de, de donde haya cosas dibujadas no te recomiendo esta selección si quisieras se seleccionar y elegir una parte sola como esto a, a guardar o algo personalizado yo te recomiendo siempre siempre trabajar con esto de página o sea que todos tus elementos estén dentro de este cuadrado y esto es lo que se va a ver si ¿sí? porque las últimas clases vamos a ver cómo crear acá un un póster super copado para imprimir o para usar eh, de forma digital en las redes sociales Whatsapp o como vos quieras así que siempre en página ¿sí? en página listo entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a tocar acá acá le vamos a decir dónde lo queremos exportar así que toco exportar como y acá tranquilamente puedes buscar un lugar en tu computadora ¿sí? escritorio te recomiendo yo le pones un nombre le pones un nombre mi dibujo mi dibujo Tocas acá en escritorio o en, en algún lugar de la compu que vos sepas que, que lo podés guardar. Y lo guardás. ¿Sí? Yo voy a tocar acá. Ahí está. Lo guardo. Ya está preparado el lugar, o sea, el destino para, para guardar. Ya está listo. Lo único que hay que hacer es tocar este botón de acá abajo a la derecha que dice exportar. Toco acá. Se genera el documento, el archivo y ya está listo. Si vas a tu, a tu ventana en tu compu donde fue que guardaste el documento, a ver te lo voy a mostrar lo tengo por acá, acá está, mira ahí está, ahí se puede ver, mira en chiquitito si, ¿Sí? si yo si yo lo, le, le doy doble clic me lo va a abrir en una ventana nueva como tiene, bueno acá tiene transparencia ¿sí? porque como la hoja no, no, tiene un, no, tiene un, no le asignamos un color todavía y eso se va a ver como transparente, pero va a estar bien ¿sí? ahí, ahí lo está abriendo despacito ahí se ve, eso negro del fondo no le preste mucha atención y si te molesta mucho, simplemente en el programa, en las próximas clases vamos a crear eh, como un, un cuadro blanco para que sea siempre el fondo y se vea eh, blanco el fondo. ¿sí? Así que de eso no te preocupes ahora. Lo importante es que estamos creando nuestros dibujos y estamos guardándolos en, difer en diferentes formatos. Ya después, tranquilos, tranquilos, tranquilos, vamos a poder... Guardar esto como, como si fueran afiches, póster, como quieras, ¿sí? En principio estamos con las herramientas. Esto que te mostré recién es por si me lo querés enviar a mí, que realmente me encantaría ver cómo vas con tu progreso. Así que, chiquis, espero que... Bueno, chiquis y no tan chiquis, ¿sí? Porque sé que eh, por más que estemos viendo cómo hacer un personaje, se pueden hacer mil millones de cosas con estos es Y más, es más, no, no me quiero adelantar, no le quiero decir... Eh, sorpresas ni, ni emocionarnos más de la cuenta Pero se pueden hacer mil millones de cosas Así que yo los invito a que Los invito a practicar Los invito a que empiecen a, a dibujar Un poco de a poco Y ya en las próximas clases vamos a hacer cosas Impresionantes Así que hasta acá llegamos por ahora Y nos vemos en la próxima clase Y estén listos para crear lo imposible Amigos Amigos, chicas, todo el mundo Nicotecnianos nos vemos en la siguiente clase. Adiós.